UADC informa, cultura. A invitación del Consejo Internacional de Organizaciones y Festivales de Folclor, el Ballet Folclórico de la Universidad Autónoma de Coahuila fue invitado a participar en la Semana Internacional del Folclor de la ciudad de Cantanged del 5 al 15 de julio y en el Festival Internacional de Danzas del Mundo en Santa María de Feira, Portugal, del 16 al 29 de julio. Miguel Ángel Salazar Valdés, director del Ballet folclórico de la UADC, anunció que el elenco está conformado por 20 bailarines y 9 músicos que compartirán escenario con grupos de varios países, entre ellos Sudáfrica, Brasil, Colombia, China, Egipto, España, Georgia, Rusia, India, Sri Lanka y Portugal. Calidad Académica Del programa PERAG Adopta un Amigo, implementado por la UADC, 75 niños de la novena generación en Saltillo celebraron su graduación. Este programa permite que jóvenes universitarios de educación superior se conviertan en tutores para ayudar a niños de entre 8 y 12 años de edad en su desempeño académico, además de realizar actividades recreativas y de convivencia, culturales y de salud que les permitan un crecimiento personal y profesional. En el programa PERAC de Saltillo participaron estudiantes de las Facultades de Sistemas, de Ciencias de la Comunicación y Ciencias de la Administración. También se llevó a cabo la ceremonia de cierre de ciclo en Torreón, Monclova y Piedras Negras. La máxima casa de estudios pone a disposición de todos los estudiantes de nuevo ingreso y reingreso el sistema de crédito a la inscripción para el ciclo escolar 2019-2020 con el fin de que ningún alumno se quede fuera de la institución. Las fechas de trámite para los estudiantes de nuevo ingreso en la primera vuelta serán del 17 al 28 de junio. Para nuevo ingreso segunda vuelta del 15 al 18 de julio para nuevo ingreso en tercera vuelta el 29 y 30 de julio y del 5 al 9 de agosto del 2019. Este trámite se realiza a través de la página www.credito.uadec.mx. Posteriormente se imprimirá y entregará la solicitud de crédito en los departamentos de apoyos estudiantiles de la unidad que le corresponda. Internacionalización a través del intercambio estudiantil y con acciones de internacionalización, dos alumnas de la Facultad de Enfermería, Dr. Santiago Valdés Galindo, cursarán un semestre en la Universidad de Paso Fundo, en Río Grande del Sur, Brasil. Las universitarias Alejandra María Rodríguez Malacara e Ivonne Estefanía Rojas Álvarez buscarán ampliar sus conocimientos en el área de la salud al asistir a una de las universidades más importantes en Brasil, así como realizar prácticas dentro del Hospital São Vicente de Paulo, espacios que se distingue por su alta calidad médica. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.